UPR-6650 Quiero darle la bienvenida a estoy este hablando, estoy curso de taller, 4, sobre, 4, sobre 4, la 4, creación de cursos 4, en línea probando, Naturalmente probando, para 4, un probando, curso 4, de probando, esta probando, naturaleza... Pues vamos a crear un curso en línea este, y pues para ser efectivo pues naturalmente un curso de esta naturaleza no debe ser presencial así que será a distancia así tendrán la oportunidad de ser estudiantes a distancia Mientras uh, son creadores de cursos a distancia. Habrán tareas semanales, tendrán todas las instrucciones para la creación y la entrega de estas tareas. Este, siempre habrá oportunidades de retroalimentación para aclarar dudas de toda la tarea. Nos vamos a mantener en comunicación por Facebook, por correo electrónico, videoconferencias, hay foros de discusión. También pueden enviarme mensajes de texto o llamarme cualquier momento le voy a dar mi número de teléfono este, por facebook así que pues vamos pa, para empezar pues voy a pedir que vayan a facebook y vayan a nuestro grupo upr6650 así que espero que disfruten el curso conmigo como yo espero disfrutarlo con ustedes gracias